Estos señores planteaban hace poco una denuncia eh, con respecto a los horarios que debía utilizar el toc de cor, porque eh, proponían que fuera eh, que, se, que el horario que se utilizara fuera en horario infantil. El toc de cor es una oferta, una, una fiesta de la ciudad en la que participa muchísima gente, y este es el tipo de propuestas que hace el Partido Popular, que a esa misma noche, después de presentar la denuncia. ...se presentaron en la barra con toda su cara dura... ...que esto es lo que hace esta gente... ...en Cornellá, en España... ...y los de su calaña en el resto del mundo. Sí, alcalde, pero evidentemente no puedo evitar... Eh, ...expresar mi, mi, pues bueno, mi estupor... Por, ...por la calificación que, que el portavoz de Cornellá... ...en Comunidad por Cornellá... ...ha hecho acerca de este grupo municipal... ¿no? ...que, que es Calaña. Claro, eh, ustedes dicen que, que hemos activado el voto del miedo... ...no, es que ustedes dan miedo... Por eso han perdido las elecciones. Y anunciaron también que en la siguiente moción tampoco vamos a participar ni en el debate ni en la votación como protesta, que, como protesta por el trato que este grupo municipal recibió en el último pleno al ser calificado de, de calaña este grupo municipal y los votantes del Partido Popular en las últimas elecciones generales, yo creo que ocho millones de españoles merecen respeto y por lo tanto mientras este grupo municipal que profirió ese insulto no se retracte, y pida perdón públicamente, este grupo municipal del Partido Popular no va a participar ni en ningún debate ni en ninguna votación de ninguna moción que proponga el grupo de Corneán en común, por Cornella. Gracias. Muy bien. Entonces... en primer lugar, la petición que nos hace desde el Partido Popular en relación a que un regidor de aquel grupo va a manifestar en, en anterior ple, calaña. No han a utilizar eh, ni tan solos el diccionario de la IEC, sino que no está directamente el RAE, porque se va a utilizar eh, en el termo castellá, que es el de calaña. ¿Qué significa calaña? Muestra, modelo, patrón, forma, índole, calidad, naturaleza de alguien o algo, ser bueno o mala calaña con un muy ordinario con varillaje de caña. Evidentemente, la caña puede ser bona o duelenta. Pero, si desde el des del Partido Popular es vol generar aquest conflicto de situarnos como radicales, como a mínim que sabían qué significan las parábolas en lengua castellana. Los miembros de aquel este grupo son castellano -parlants, y la lengua materna nuestra es el castellano, pues no la controlé en masa, pero en aquest este supósito sí que sabían del que estaban parlant Y, evidentemente, que no retiren la referencia de calaña. En Capcas la retiren si vuelan espectáculos que al que les fácil.